Preocupa el estado de salud de Sebastián Almada. Almada ingresó al hospital por un cuadro de fiebre alta más un fuerte dolor en la nuca y terminó siendo operado. Después de descartar que tuviera meningitis o neumonía. Los médicos descubrieron que se trataba de una bacteria que había ingresado por su nariz. Después de varios días de terapia encontraron que le entró una bacteria por la nariz y se metió en la sangre. Le hicieron una operación para sacarle un montón de líquido que tenía en el pulmón, donde parece que estaba alojada, explicó Diego Pérez a confrontados. además indicó que su colega está mucho mejor ahora, aparentemente, la bacteria salió o la están eliminando, dijo su compañero. En unos días lo pasarán a una habitación común. Sin embargo, deberá ausentarse de la primera parte de la gira de mi vecina favorita que empieza el 19 de julio y permanecerá internado, al menos, una semana más.